El artista urbano Mozart La Para anunció en la noche del martes 26 de marzo la separación de su esposa tras 10 años de matrimonio, confirmando así las versiones que circulaban desde hace varias horas. Erickson Fernández, nombre de pila del artista, dijo que anuncia su separación de Alexandra Hactu, quien también publicó el comunicado a través de su red de Instagram tras una decisión muy meditada, madura y de mutuo acuerdo. Todos los detalles de esta información está en nuestro portal Telenor.com. Les informó Jesús Daniel Villalona.